ahora la parte del networking que it is so hot right now eh, clubhouse en clubhouse lo que hago es buscar fotos que me interesen comenzar a tener esta atracción comenzar a, a tener mejores comunidades y mayores y es muy sencillo este, organizarse tiene su calendario aquí me va diciendo pues donde dije que me pudiera interesar este, estar y de este lado puedo ver los eventos que yo he programado. Aquí tengo un programa semanal con mi peer, que es este Carlos de la Torre, donde hablamos este, más allá del dinero. Es decir, sí, sí hablamos de algunos stickers, algunas tendencias, algunos conocimientos de capitales y cosas técnicas, pero al mismo tiempo este, pues, tocamos temas pues, más personales, este, más de visión. Y justo ese seguimiento es el que tengo en el podcast. Eh, vamos a ver el podcast.